Buenas tardes a todos y a todas, eh, y bienvenidos al webinar eh, Abordajes Comunitarios de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, organizado por Sonsalud eh, 360. Eh, muchas gracias por vuestro interés en este tema y, y conectaros. Eh, y el agradecimiento va dirigido no solo a las personas que se conectan desde Cataluña y de España, sino también desde desde toda Latinoamérica. Eh, y bien, El, el webinar eh, tiene como objetivo eh, precisamente eso, hablar de, de los retos ¿no? en la atención de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente, eh, los nuevos retos a los que nos enfrentamos, y para ello nos acompañarán diferentes profesionales eh, eh, relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria, así como también eh, el, el testimonio de un familiar, de una madre, eh, que ha vivido el trastorno de la conducta alimentaria en primera persona y entre todos pues compartirán su visión y, y su experiencia en lo que se refiere a la atención de, de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿De eh, yo soy eh, Sara Bujalance, psicóloga y directora de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, y los ponentes que van a participar en, en este webinar, por, por orden de, de entrada, van a ser el doctor José Soriano Pacheco, que es psiquiatra y psicoterapeuta familiar, coordinador de la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria y de Terapia Familiar del Hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona. También eh, nos acompaña el doctor Eduard Serrano Troncoso, que es doctor en Psicología y coordinador de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria eh, del Área de Salud Mental del Hospital de Sant Joan Dadeo de Barcelona. Y nos acompaña también Emma de la Fuente Benguechea, es familia participante precisamente en el programa de atención domiciliaria para niños y adolescentes con trastorno de la conducta alimentaria del Hospital San Joan de Déu eh, de Barcelona. Eh, yo haré la, la forma en cómo va a funcionar el webinar es que yo haré una pequeña introducción para contextualizar la situación de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente y posteriormente daré paso a los diferentes ponentes. A lo largo de todo el webinar, las personas que, que están conectadas tienen la oportunidad de, de hacer llegar sus preguntas y sus reflexiones a través del chat. Y una vez eh, los, los, los ponentes hayan, hayan compartido sus, eh, sus ponencias, abriremos un espacio en el que poder responder eh, esas dudas que han llegado por el chat y poder reflexionar un poco sobre todo lo que se ha hablado. De hecho, os animo a que, a que hagáis llegar...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 pues cuando quieras, eh, puedes iniciar eh, tu, tu intervención. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sara, por la presentación y también agradezco a los organizadores la, la oportunidad de participar en, en este webinar. ¿no? Eh, me han pedido, me pidieron desde la organización que, que presentase, por un lado, la unidad en la que, en la que desempeño mi, mi trabajo hace ya muchos años y también que que abordará eh, ese tema de los eh, nuevos modelos de intervención comunitaria en los trastornos de conducta alimentaria. Intentaré ser breve, porque tenemos un tiempo limitado. y eh, Respecto al primer punto de, de la unidad en la, que, eh, en la que trabajo hace ya muchos años, es una unidad que, que ya tiene más de 22 años de, de trayectoria, eh, especializada en el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria y que, que dispone de las diferentes opciones de, de tratamiento eh, ...para pacientes adultos eh, en general graves eh, o con unas problemáticas eh, de la alimentaria graves. Eh, cuando digo las diferentes opciones hablo pues, de la hospitalización a tiempo completo, de la hospitalización a tiempo parcial, hospital de día... ...y también de la, de la consulta externa. ¿no? Eh, este, este dispositivo nuestro, como otros que, que existen y que están en funcionamiento... Eh, dirigidos a adultos, un poco intenta garantizar la continuidad, la continuidad de los tratamientos de personas que, que vienen de, de etapas más infanto-juveniles eh, y que por la mayoría de edad no pueden quedarse sin, sin asistencia entonces tienen que pasar a ser atendidas en estos dispositivos de adultos también están dirigidos pues, a, a personas adultas que comienzan en esa etapa pues, con algún problema de la conducta alimentaria es decir, la continuidad de los tratamientos eh, es vital ¿no? en, en, en nuestras unidades y, y garantiza el que esos tratamientos a largo plazo puedan llegar a buen puerto y puedan contribuir pues, a, la, a la mejora o la remisión o la curación de, de, de estos cuadros. ¿no? En esta recuperación completa pues, eh, juega un papel muy importante eh, la red social y la red familiar de, de, de estas personas. ¿no? Entonces también desde nuestra unidad pues, intentamos trabajar eh, estos aspectos de recuperación de, de, de, de, de la red social y de la red familiar, ¿no? que muchas veces se ha perdido eh, en, el, en el desarrollo o en el transcurso del, del, del problema alimentario. Eh, en los últimos tiempos también hemos empezado a, a aplicar a, o a poner a disposición de nuestros pacientes la, la opción de, de recibir una atención domiciliaria, ¿no? de la hospitalización más en domicilio, que va en la línea que comentaba Sara de, de, de, de la atención más comunitaria, ¿no? que es eh, posiblemente eh, ideal en el sentido de no sacar a, a, a la persona de su entorno, familiar, de su domicilio y e ir los profesionales o desplazar los equipos de profesionales um, al domicilio de las personas y trabajar allí intentando conseguir eh, la, la recuperación. Posiblemente este tipo de intervenciones sean más fáciles de, de llevar a cabo con pacientes infantos juveniles y en la ponencia de de mi compañero Eduard Serrano, que seguramente eh, explicará con detalle cómo, cómo llevan a cabo esas, esos tratamientos. Nosotros hemos empezado con algunos casos eh, particulares de, de algunas pers personas adultas que han querido eh, o, o han aceptado este tipo de intervención. De cualquier forma, eh, dentro de estos abordajes eh, comunitarios, eh, yo tendría que destacar que la hospitalización parcial o el hospital de día para para las personas con trastornos alimentarios, yo siempre he considerado que es el entorno ideal para un tratamiento adecuado. Y digo que es ideal porque, por un lado, incorpora pues, todos los recursos que se pueden tener dentro de un hospital, pero al mismo tiempo no desconecta al, al paciente, a la persona de su entorno, de, de, de su relación con la familia eh, y de su relación con sus amistades, ¿no? que, que, que es también algo básico luego para, para la recuperación. Por esto yo si continúo defendiendo que parte del tratamiento eh, o una parte sustancial del tratamiento de estas personas puede y debe realizarse dentro de estos hospitales de día o, de, o dentro de esta, de esta situación de hospitalización parcial, que significa estarse unas horas en el hospital, pero el resto del tiempo en, en, en el domicilio y en, su medio, en el medio normal. ¿no? Eh, y combinando en, en estos dos tipos de, de tratamientos, pues una serie de, de intervenciones familiares o comunitar, de comunitarias que sobre todo eh, yo eh, considero que hay que focalizar en, en el entorno familiar, intervenciones con la familia, que en, en un primer eh, término pueden ser más inespecíficas y de tipo psicoeducativo, ¿no? informando sobre el problema y ayudando a llevar eh, estos problemas y a colaborar en el tratamiento. Y en un segundo término se pueden hacer intervenciones familiares más específicas, eh, focalizadas en, en diferentes aspectos que yo a lo mejor destacaría algunos conflictos familiares larvados en cuando hay algún trauma eh, en la persona que, que presenta trastorno alimentario que intenta abordar el trauma dentro del entorno eh, familiar cuando hay historias familiares de, de dietas repetidas pues a lo mejor hay que trabajar sobre sobre estos aspectos eh, y en esa línea trabajar con las familias también los grupos multifamiliares trabajo con diferentes familias con problemas de alimentación puede ser también muy interesante para ayudar en el proceso de, de, de recuperación. Eh, una, un otro tipo de intervención comunitaria que no se lleva a cabo con frecuencia sería la intervención con el grupo de iguales. Eh, hago referencia pues, a los hermanos de, de, de la persona con, con el problema alimentario o también incluso con las amistades. Eh, este es un, un formato que, que no es fácil a lo mejor de, de, de poner en marcha, pero que sí que puede dar... Eh, mucho rendimiento porque el, el, el, el, el trabajar con, con personas en las que el paciente tiene mucha confianza que realmente él ve como de su, de su misma etapa eh, de ciclo vital eh, puede ayudar a, a que se pongan en marcha mecanismos de cambio ¿no? siempre con, con las personas con personas con alimentaria estamos buscando ese, ese clic ese, ese, ese cambio que les permita, de alguna manera, salir de, de la situación en la, en la que están estancados y en, y, y en la que están atrapados. ¿no? Entonces, este grupo de iguales eh, puede eh, ayudar a, a, a poner en marcha eso, esos, esos cambios. ¿no? Y eso serían un poco los principales, eh, eh, las principales intervenciones más desde el ámbito comunitario. También hay bastantes experiencias... Eh, eh, no, no del todo científicas, pero de, de trabajo con, con, con algunas terapias más alternativas de tipo yoga, tipo meditación, eh, bueno tipo mindfulness, que mindfulness tiene mucha, mucha demostración de, de evidencia en, en, en muchas problemáticas que son a lo mejor unas intervenciones eh, más inespecíficas pero que pueden conectar con, con algunas personas y pueden ayudar a romper algunos, eh, algunos pensamientos, el, algunas creencias irracionales o, o, o disfuncionales. ¿Bien? También la terapia con animales o el, sencillamente el contacto con animales, llámese caballos, llámese eh, eh, perros, también el, se, se está demostrando, se está viendo que puede contribuir un poco a, a mejoras de aspectos emocionales de la, de la persona con, con un trastorno alimentario al eh, que a veces se, que se tiende a cronificar. Y un poco enlazo también estos aspectos comunitarios con lo que para mí es el primordial en el ámbito de los trastornos eh, de conducta alimentaria, que es, que es la prevención. O sea, yo creo que en realidad el mejor tratamiento comunitario o hospitalario de, de un trastorno de conducta alimentaria es su prevención. Es, es el que realmente no se llega a desarrollar, el que no se pongan en marcha pues tantas eh, tantos fenómenos que, que, que pueden hacer, incluso hacer peligrar la, la, la vida de estas personas. ¿no? ¿Y cómo conseguir esa, esa prevención de los trastornos alimentarios? Yo creo que hay dos entornos eh, básicos. ¿no? Por un lado, la familia y por otro lado, la escuela. ¿no? Son los dos lugares donde se puede intentar prevenir. ¿Cómo? Eh, bueno, desde las escuelas, fundamentalmente, con, con formatos de talleres que incidan de manera indirecta sobre los factores que pueden eh, contribuir a desarrollar un trastorno alimentario. Estoy hablando de la autoestima, estoy hablando del perfeccionismo, estoy hablando de los modelos corporales. Yo creo que en la escuela se tienen que trabajar estos aspectos, no sé si una asignatura troncal o una asignatura optativa, pero tiene que llegar eh, esta gente joven, a gente joven, en edades de riesgo, pues mucha información y mucho debate y mucho compartir ideas sobre sobre estas cuestiones eh, autoestima, perfeccionismo, modelos corporales eh, y desde la familia, ¿qué? Pues desde la familia, la familia es un, un, un núcleo básico para, para el crecimiento de nuestros hijos eh, seguros y sanos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiene que ser la familia? Pues un modelo de hábitos saludables, un modelo de, de, de comunicación sana eh, y funcional y también que es un factor que está influyendo mucho en esta eclosión de, de, de, de trastornos alimentarios en los últimos tiempos, un, un modelo de acercamiento a las redes sociales y, y estos nuevos modelos de formas de comunicarnos a través de, de redes eh, y virtuales donde acompañemos a, a nuestros hijos y de alguna forma eh, estemos a su lado intentando eh, guiarlos, igual que hacemos en la vida real, pues en la vida, en esta vida virtual de las redes sociales tenemos que estarles sin, intentando acompañarnos, al menos en sus primeros pasos, evidentemente cuando una vez que se manejan bien nuestros hijos con las redes sociales eh, ya nos superan y casi nos dejan, nos dejan atrás, pero en sus primeros pasos tenemos que estar ahí eh, junto a ellos y, y de alguna forma guiarlos igual que hacemos en la, en la vida real. ¿no? Y esta es, desde escuela y, y, y familia, es donde de alguna manera podemos tener algún grado de influencia en, en, en la prevención. Es verdad que, que una vez que el adolescente llega a estas edades de riesgo en las que bueno está sometido a múltiples eh, influencias de, del exterior y le llegan inputs de, de todo tipo, va a depender mucho de la decisión personal que tome cada, cada adolescente sobre eh, qué camino quiere seguir. no Pero eh, si se hace un buen trabajo desde el ámbito escolar y desde el ámbito familiar, creo que podemos contribuir a, que, a, a, a formar eh, adolescentes más fuertes, más eh, confiables, con mejor, mejores niveles de autoestima y de alguna forma más protegidos frente a todas estas influencias negativas o perniciosas que, que pueden recibir pues, en el mundo real o en el mundo virtual de, de, de las redes. ¿no? Y con, esto era un poco el, lo que os quería comentar y con esto acabo, agradeciendo a todos vuestra atención y espero que en el debate pues, podáis preguntar las dudas que, que tengáis. Muchísimas gracias a todos. Eh, muchas gracias a ti, José. Eh, damos la palabra pues, a, a Eduard Serrano. Eduard, bueno, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Eh, gracias, eh, Sara, por la, por la presentación. Bien, a mí me, desde la organización de SOM me pidieron que, que explicara un poco la experiencia que tenemos desde la unidad de trastornos alimentarios del Hospital San Joan de Deu sobre eh, justamente el tratamiento domiciliario, ¿no? este, este nuevo dispositivo ¿no? que de alguna manera viene a complementar eh, todas las intervenciones que llevamos a cabo eh, en la unidad, eh, como decía el doctor Soriano. ¿no? Para complementar eh, pues, la hospitalización total tradicional, la hospitalización parcial u hospital de día y la consulta externa. Voy a compartir eh, pantalla, tengo una pequeña presentación. Bueno, un poco el, la primera pregunta es: eh, ¿por qué? No? ¿Por qué iniciar? Y además fue en, en pleno COVID, ¿no? ¿Por qué iniciar eh, este nuevo tratamiento? ¿No? Un poco la, la idea es eh, debido a las características de la enfermedad, ¿no? sobre todo eh, pensando en, en anorexia nerviosa, ¿no? que tiene un alto índice eh, de recaídas, ¿no? una elevada cronicidad y mortalidad, veíamos que estos dispositivos de hospitalización, tanto parcial como total, pues tenía un número de casos eh, que depende de los estudios, ¿no? pues va entre un 20 y un 30% de casos que eh, necesitaban un reingreso. ¿no? Un paciente estaba en hospital de día o estaba en hospitalización total y la motivación para el cambio era elevada porque estaba en un entorno hospitalario y la motivación de dar, ¿no? de salir de alta pues, llevaba al paciente, ¿no? la persona afectada, a recuperarse, ¿no? pero después llegaba a casa y es entonces que aquí cuando empezaban las dificultades principalmente del manejo por parte de la familia y, y, y la propia persona afectada. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, esta dificultad ¿no? que ya, que ya eh, nos mostraban las familias, las personas afectadas, eh, justamente era en esto, ¿no? en el tránsito de la hospitalización total parcial al domicilio. ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, veíamos que las familias pues, necesitaban eh, este apoyo adicional para manejar los síntomas en el domicilio. Entonces, los objetivos de este tratamiento domiciliario, que nosotros lo hemos enfocado en pacientes adolescentes con anorexia nerviosa, sería justamente facilitar la transición de la hospitalización al domicilio, ofrecer este soporte, dijéramos, directo, adicional en el contexto del paciente, en la casa ¿no? eh, de la familia. Y lo que hemos visto es que esto aumentaba mucho eh, pues esto, ¿no? el vínculo con la familia y la persona afectada, la alianza terapéutica y esto es básico para progresar en este proceso tan complejo de recuperación de una persona con un trastorno alimentario. Por otro lado, eh, como comentaba el doctor José Soriano, pues eh, esta intervención permite trabajar con el adolescente desde su comunidad, por lo tanto interfiere menos eh, en, su, en su desempeño académico, no puedes ir más horas al, al colegio y, y estar más con sus iguales y la familia. Por tanto, eh, utilizamos el contexto familiar y social para apoyarnos ¿no? en la, para la recuperación y un aspecto vital ¿no? de este tratamiento eh, se trata en empoderar a las familias, ¿no? en ayudar a manejar tanto los síntomas emocionales, los síntomas conductuales y nutricionales eh, en el domicilio. Bueno, cuando nos, cuando nos planteamos eh, iniciar esta intervención, miramos la, la literatura y nos encontramos con este grupo alemán, ¿no? liderado por Beate Herpes dallmann que eh, nos ofrecía pues, eh, algunos datos de un estudio piloto que habían hecho en, en Alemania y cómo este tratamiento domiciliario pues, tenía un impacto significativo en la mejora de la recuperación. Eh, ponderal, ¿no? de la disminución de los síntomas alimentarios y, muy importante, que aumentaba el, el, las habilidades del cuidador. ¿no? Lo, dijéramos que este empoderamiento pues, se veía a, que era factible y eh, con un elevado grado de satisfacción de las familias. ¿no? Entonces, para la construcción de nuestro programa nos inspiramos en, en el del grupo alemán y tuvimos varias reuniones con ellos y fuimos perfilando un poco los criterios de inclusión, ¿eh? que esto diría que es, es muy importante porque la, el tratamiento domiciliario no viene a sustituir otras opciones terapéuticas, sino que viene a complementar. ¿eh? Aunque hay un tratamiento domiciliario, me gustaría hacer hincapié en que necesitamos la hospitalización total, necesitamos el hospital de día, y esto viene a ser eh, muy específico para un grupo de pacientes que estamos viendo con esta experiencia que llevamos ya cerca de, de un año y medio, pues que hay un determinado perfil de pacientes que sería, eh, pues esto, ¿no? Un debut de la, de la anorexia eh, con un periodo corto de evolución de la enfermedad o bien un periodo más largo, pero que no ha, que no ha tenido tratamiento, que la familia eh, es colaboradora y está disponible porque eh, a pesar de ser un tratamiento domiciliario eh, los pacientes son graves y requieren primero una hospitalización total. ¿eh? Y la diferencia es que esta hospitalización total se hace en una planta de pediatría. ¿no? Nosotros lo hacemos en, en una unidad abierta diferente a la unidad digamos, cerrada donde se hacían los, los, los tratamientos convencionales hasta este modelo. Y también muy importante que la familia eh, ingresa con el paciente justamente para empezar toda la psicoeducación, todo el consejo nutricional y todo este empoderamiento y el vínculo eh, familiar tan importante pues empieza en, en esta fase del, del tratamiento. Después hay otros criterios de exclusión, ¿no? como cuando hay una comorbilidad, ¿no? cuando hay eh, patología eh, en la familia, ¿no? cuando hay, cuando hay auto lesiones graves o bien eh, ideación suicida, pues se eh, requiere de un ingreso eh, en una unidad eh, de psiquiatría, eh, ¿no? en este caso eh, cerrada. Bueno, esto es una, les he querido poner algunas imágenes, ¿no? porque bueno, esto era nuevo para nosotros. Eh, en salud mental ya sí que tenemos las experiencias de, de San Juan de Dehuacasa, que es ¿no? la unidad de, de pediatría que sí que se desplaza. Y bueno, hicimos varias reuniones y nos pusimos eh, en marcha. A grandes rasgos, eh, la metodología que utilizamos, ¿no? el programa tiene tres fases. Primero, hay una fase de cero, que es la, la valoración clínica, para ver si, si la familia y el paciente pues, cumple estos criterios de inclusión y, es, y tiene este perfil para que podamos llevar a cabo la, la, ex, la, la intervención. Como les decía, igual que el modelo alemán, pues hay una primera fase de estabilización somática, por lo tanto, es paciente grave que requiere un ingreso. Eh, en una planta de pediatría tenemos cinco camas y aquí empezamos ¿no? a trabajar eh, todo el tema del vínculo, el empoderamiento de la familia, y hacemos esto del Family Meal, que es hacer exposiciones eh, en, el, en el hospital, ¿eh? donde primero la familia eh, pues observa eh, cómo, en, en este caso, enfermería, pues maneja todo el tema del, ¿no? de la contención emocional, del manejo nutricional, eh, de la situación más eh, difícil ¿no? que se produce durante las comidas, Después, es la familia que realiza esta acción con la supervisión del equipo terapéutico. Y, finalmente, eh, es la propia familia que trae la comida dijéramos, desde casa y se hace la exposición en, en, el, en el medio hospitalario. El abordaje es interdisciplinar. El, el equipo está formado por, por enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social y educación social. Y una vez damos el alta, que la media es de unas tres semanas, entonces ya hacemos la intervención domiciliaria. El paciente va a casa y ya se incorpora al colegio. Por lo tanto, una de las ventajas es que evitamos el hospital de día y permite más compaginar la, la, asistencia, con, la asistencia escolar con el tratamiento domiciliario. Y un poco el objetivo en esta fase, que duran las cuatro semanas, pues al mínimo de una vez por semana eh, nosotros nos trasladamos al domicilio, siempre por parejas, eh, psicólogo-enfermera, psiquiatra-educadora social, vamos combinando, pero siempre vamos dos personas y se hace el mismo tratamiento que haríamos ambulatorio, hospital de día, hospitalización tal, lo adaptamos al, al domiciliar. Y los días que no hay visita domiciliaria, pues también el paciente, el programa, hacemos que el paciente también venga a hacer sesiones individuales y grupales en el hospital y otro también se combina con la asistencia telemática. Por tanto, en esta segunda fase tenemos asistencia domiciliaria, ambulatoria y telemática. Por último, en la fase 3, que son dos o tres semanas, el, el objetivo eh, sería ya iniciar el, el vínculo con, con la comunitaria, porque un poco el espíritu del programa es que empieza en el hospital, continúa en el domicilio, es muy intenso durante nueve semanas, pero el paciente acaba, eh, si todo sale bien, dijéramos todo el proceso, acaba haciendo seguimiento eh, ambulatorio desde su centro de salud mental infantil-juvenil de, de zona lo que les decía, la, los tratamientos se adaptan a la intervención, en este caso, domiciliaria, ¿no? que nos basaríamos en la terapia basada en la familia y la terapia cognitivo-conductual. De forma esquemática, en la fase 1 lo recogemos, hacemos el, el ingreso en pediatría eh, con, la, con uno de los progenitores se, se evalúa el peso, el peso mínimo saludable, la franja de salud, se hace una evaluación médica, nutricional y psicológica. Al alta se va al domicilio cuatro semanas, al final de la fase 3, que sería eh, íntegramente telemática, se vuelve a, a pasar la, la exploración psicológica y las medidas antropométricas. Y, por último, a los 12 meses, eh, se, eh, se vuelve a reevaluar para ver cuál ha sido la estabilidad de los síntomas. Desde que empezamos eh, en el último trimestre del 2021, ah, han pasado por, por este tratamiento 65 eh, pacientes y sus familias, el tratamiento podemos decir que es viable, porque el 100% de los casos, al explicar el programa, aceptaron participar en él. De estos 65 casos, 58 lo han finalizado, estas tres fases de intervención. Ahora les explicaré un poquito los datos de, de eficacia rápidamente. La media está dentro de lo que nosotros preveíamos, unas, unas tres semanas. Y eh, la fase domiciliaria, pues como aquí les cuento, pues tiene una media de tratamiento de 28 días, o sea que nos acercamos al mes, con intervenciones semanales, dos visitas en el hospital y dos visitas telemáticas. Cada paciente tiene una intervención eh, diaria durante todo el proceso de, de estas nueve semanas que dura. Otro dato importante es que no, no, no hemos tenido abandonamiento, abandonos, ¿eh? no, no, no hemos tenido ningún abandono. Eh, todos los pacientes han acabado el programa. Si se ha interrumpido es porque el paciente no progresaba adecuadamente en el peso o eh, era inviable el ingreso en pediatría por la sintomatología, pero eh, ha sido eh, una interrupción más por motivos clínicos que no familiares. Algunos datos ¿no? respecto al peso, ¿no? recordemos que en pacientes con anorexia nerviosa pues ha habido eh, ¿no? los pacientes que estaban en pediatría con su familia han tenido un incremento eh, de peso desde el ingreso al alta eh, de forma significativa. Después, eh, una manera que hemos tenido de evaluar la, la eficacia es qué es lo que sucedía con el paciente al alta. ¿No? De alguna manera, si sí, el paciente tenía una estabilidad de síntomas que permitía el tratamiento comunitario, que recuerden es el objetivo de esta intervención. Pues bien, de estos 58 casos, eh, 38, el 65,5%, a las nueve semanas de media, conseguimos hacer una derivación al CESMIG. Con lo cual... Eh, Eduardo. Va, sí. Vamos bien de tiempo, pero cuestión de un minutito, si pudieras acabando, un menos, un Ya voy a acabar, ya voy acabando, gracias. Eh, después hubo un porcentaje, eh, un 19%, que requirió un hospital de día comunitario, es decir, los síntomas eh, requerían de una mayor estructura, de una mayor intensidad pero esta, este tratamiento se podía continuar desde la zona, ¿no? desde el hospital de día comunitario. Y un 15,5% no pudimos realizar esta derivación y tuvimos que eh, continuar tratamiento dentro de la unidad. ¿no? Por lo tanto, si agrupamos el CESMIG y, eh, y, el, y el hospital de día comunitario, tenemos que cerca del 85%... Han continuado el tratamiento comunitario y un 15,5% han evitado el entorno hospitalario. Y la pregunta es: ¿qué características tienen estos casos que no hemos conseguido ¿no? esta derivación? Pues bien, dos grandes rasgos. ¿no? Por una parte, eh, problemas más de personalidad, rasgos disfuncionales de personalidad en el adolescente y también problemas. Eh, que llamamos del grupo primario de apoyo, ¿no? problema más de, de índole eh, familiar. Para concluir, ¿no? el programa ha demostrado ser eh, viable y eficaz ¿no? en pacientes con anorexia nerviosa moderada grave tras un breve ingreso. Esta intervención domiciliaria pues, ha permitido una recuperación ponderal, significativa, una estabilidad que ha permitido la continuidad eh, comunitaria, el vínculo ha sido muy importante en este, en este proceso, en este éxito terapéutico que se ha producido por, por, por atender al paciente eh, en domicilio, que evitamos la hospitalización parcial en un número de casos importantes y la importancia eh, de tratar al adolescente desde su medio pues, social eh, familiar. Y no hemos podido conseguir, con lo cual también nos va bien para perfilar eh, el perfil clínico que le va bien este tratamiento. Un paciente que lleve una larga evolución de la enfermedad con rasgos disfuncionales y problemas relativos al grupo primero de apoyo, hemos de pensar en dispositivos más especializados dentro de tratamientos eh, en unidades de trastornos alimentarios específicas, ¿no? como la de San Pau en adultos, Belviche o nosotros aquí en San Juan de Déu con, con Infanto Juvenil. Muy bien, pues eso es lo que les, que les quería explicar. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Eduard. Eh, eh, daremos paso a Emma de la Fuente Benguechea. Emma, eh, cuando quieras. Hola, soy Emma, mamá de, de una niña de 12 años con TCA, concretamente con anoresia nerviosa. Eh, quiero agradecer esta intervención, poder explicar mi experiencia durante el tiempo que estuvimos en el programa de Treiman en San Juan de Dios eh, este durante este año en el mes de sobre el mes de marzo. Eh, estuvimos un total de 12 semanas, de las cuales tres semanas fue un ingreso hospitalario y el resto domiciliario. Y ahora estamos con el CESMI de nuestra de nuestro municipio ya con visitas más escalonadas. Eh, los tres, las tres semanas que estuvimos ingresadas, porque bueno, eh, yo realmente llegué eh, bueno, mi familia y yo llegamos muy en, en un agujero, digamos, sin fondo, con muchas incógnitas, muchas dudas. Yo me sentía un poco manipulada, que ahora he visto que no era una manipulación directa de mi hija, porque la permití cosas que, que bueno, casi nunca se las había permitido, como por ejemplo comer con las manos, con tal de que comiera. Pero yo veía que día a día su peso iba mermando, su actitud era cada vez más débil, eh, bueno, una tristeza profunda. Tomé la decisión más dura que creo que he tomado, pero la más acertada, coger una mochila, guardar todos sus objetos favoritos y llevarla a San Juan de Dios de urgencias. Allí, a través de análisis, unas pruebas, pues me, me clarificaron que algo estaba pasando. Me dieron el alta, pero en menos de tres cuatro días eh, pude tener la primera visita con Eduardo y me propuso este programa. La verdad que fue mi primer salvavidas porque me planteó la opción de poder estar con mi hija durante el ingreso y ella en un principio no quería, mi hija no quería, pero bueno, vio que iba a estar o papá o mamá, decidimos la familia que estuviera yo. Y bueno, la verdad que fue muy acertado porque durante esas tres semanas fue todo un aprendizaje. Hubo sus más y sus menos, sobre todo ella en su estado de ánimo. Fuimos comprendiendo poquito a poco juntas la, la enfermedad. Eh, descubrimos, nos enseñaron eh, a, a identificar la niña de la enfermedad y mi hija. Eh, en periodos sobre todo cuando tenía que exponerse a la comida, eh, después de la comida cómo se sentía. Eh, con el equipo médico, como ha dicho Eduardo, el psicólogo, el psiquiatra, las enfermeras, eh, la educadora social y la trabajadora social, pues nos dieron una serie de pautas eh, a través de las cuales pues, yo podía hacer un acompañamiento con ella, eh, de qué manera lo tenía que hacer cuando era la niña de la enfermedad, y en el momento que ella estaba más tranquila, más reposada, visualizar las dos aquel momento, ella lo reconocía, llegó a, re, a identificar que en aquel momento de nervios, cuando se tenía que exponer a, a la comida, ella no era ella. Esto nos ha ayudado mucho a nivel una vez vu vuelta a casa. Eh, se hicieron muchas terapias en grupo con familias, con niñas que estaban ingresadas allí, niñas que ya estaban en el domicilio. A mí me ayudaron mucho, la verdad. Eh, a nivel emocional y, bueno, me, vi que no estaba sola y mi hija también a nivel terapéutico, pues bueno, también hizo muchas intervenciones a nivel grupal, individual y bueno, la vuelta al domicilio, pues al principio es un poquito du du duro porque crees que, que, bueno, que puede volver a recaer, pero es verdad que a través del portal del paciente, eh, la plataforma que hay ¿no? en San Juan de Dios, pues estás totalmente en contacto con este equipo médico que forma. En eh, cualquier momento, tú tienes cualquier duda, ellos te, te envían un mensaje o incluso te llaman. Semanalmente tenemos que enviar una planning de comidas: de cómo son el desayuno, la comida, la cena, la merienda, eh, la, el, el resupo, en qué momento ella eh, le cuesta más, qué comida le cuesta más. Ellos te asesoran, una vez o dos por semana eh, te llaman por teléfono, el psicólogo cada semana te llama, eh, vienen a casa, la psiquiatra y la enfermera, eh, en la planificación que hacen semanal, te dicen los días que van a venir, un día vienen a la exposición, por ejemplo, de vinieron a la exposición de la comida, otro día vinieron a la del desayuno, en qué momentos ella se encontraba más angustiada, cómo lo podíamos hacer, si había mejorado, no había mejorado. La verdad que la comunicación es totalmente directa y de un gran apoyo. También se hace en, eh, durante quince, cada 15 días, perdón, eh, terapia eh, online desde casa eh, con familias, con todas las familias ¿no? que están en este programa. Aquí también pueden intervenir hermanos, los, pa los, eh, los otros padres, y la verdad que es una apuesta de sentimientos a flor de piel y bueno es una ayuda la verdad que a mi hija la, la vinieron muy bien porque una vez que comienzas el día a día de ir al cole pues bueno vienen estas angustias estos miedos y bueno ayudó bastante ya se va más paulatinamente al hospital para pesarse para hacer alguna terapia individualizada y bueno, yo ahora en la distancia, pues es verdad que llegué a perder toda la objetividad porque, por esa manipulación ¿no? de mi hija, pero realmente eh, no es ella la que manipula, nos manipula la, la enfermedad. La verdad que hoy en día mi hija no es la niña que entró en urgencias, vuelve a ser una niña pues, con sus preocupaciones de 12 años y la verdad que, que estoy muy agradecida al programa. Vale, de acuerdo. Pues, muchas gracias, Emma. Muchas gracias por compartir eh, tu testimonio. Y muchas gracias también a, al doctor Soriano y al doctor edward Serrano por sus, por sus intervenciones. Eh, si os parece bien, abrimos ahora eh, la, el espacio para, para contestar las preguntas que han llegado eh, en el chat, que, que han sido unas cuantas. Eh, y la primera es de Laura Puchart va dirigida para eh, el doctor Soriano. Si desde el cole no se hace de manera transversal y se tiene que hacer un taller de manera puntual de autoestima o modelos corporales o perfeccionismos entiende para hacer prevención, ¿a qué edades o cursos harías eh, cada uno? Gracias por la pregunta. Eh, hace unos años a lo mejor hubiese dicho que con 12 años o empezando la, la ESO, la educación secundaria, y con, con, con lo que se está viendo, con adelanto en la presentación de estos problemas, y también con esa adolescencia precoces que, que estamos asistiendo, yo creo que igual en torno a los 10 años sería una edad para comenzar a, a poner en marcha eh, este tipo de talleres y que fuese dentro de un programa eh, que, se, que se mantenga en el tiempo. Es decir, que no es solo en un curso escolar hablar eh, en dos o tres sesiones sobre estos temas, sino que se pueda mantener en, en sucesivos cursos y profundizar un poco en, eso, en esos aspectos o sea, que, que yo creo, considero que son claves, son centrales un poco en el, en el desarrollo, en el inicio del trastorno alimentario. Perfecto, gracias, eh, José. Eh, la siguiente es de Cristina para Eduard Serrano. En aquellos casos crónicos que han pasado por múltiples recursos asistenciales sin éxito, ¿cuál sería el mejor recurso o tratamiento? Eh, gracias por, por la pregunta. A ver, como comentaba, la, la intervención domiciliaria ¿no? eh, es, es efectiva ¿no? para un perfil específico y, y después están también la, ¿no? las unidades, eh, los, como decía, ¿no? los dispositivos que tenemos actualmente ¿no? de hospitalización parcial, eh, tratamientos específicos ambulatorios intensivos, es donde eh, bueno, llevamos a cabo el, el grueso de pacientes eh, que, bueno, que por su complejidad, por sus características clínicas ¿no? por su componente eh, familiar social pues requieren eh, de esta eh, mayor intervención e intensidad pues dentro de, del entorno hospitalario. En casos en, en que bueno, específicos ¿no? donde la evolución de la enfermedad pues lleva más de tres años, eh, con, bueno, con ingresos reiterados, eh, pues existe la posibilidad aquí en Cataluña de ingresar en una unidad de subagudos específica de trastornos alimentarios donde el ingreso eh, puede ser más prolongado, ¿no? donde la media puede ser de tres a seis meses. En el equipo multidisciplinar ¿no se contempla la figura de un nutricionista y del terapeuta ocupacional? Sí, sí, eh... Yo me he referido más al equipo multidisciplinar de, de salud mental, pero evidentemente eh, los casos eh, que requieren una hospitalización, en, en nuestro caso eh, está la supervisión de un pediatra nutricionista gastroenterólogo, ¿eh? que es el equipo eh, de este servicio que se encarga de, de la parte física ¿no? durante el ingreso y después del ingreso. Están integrados dentro, dentro del equipo eh, una parte de, del servicio de, ¿no? de gastroenterología y nutrición. Y por otra parte, el terapeuta ocupacional, eh, nosotros en nuestro hospital de día eh, tenemos más la figura del educador social, eh, pero lo, los, los terapeutas ocupacional, ocupacionales hacen una muy buena labor en estos dispositivos de hospital de día. Mal. Para ti también, Eduard, eh, de Nuria. ¿Pueden las hospitalizaciones largas, entendiendo largas como de más de 12 meses, contribuir a empeorar síntomas como las autolesiones? O sea, si ¿sí he entendido bien que una hospitalización larga contribuye al empeoramiento clínico de alguna manera. Sí, exacto. Si sí, el hecho de estar eh, ingresados de manera prolongada puede, puede contribuir eso a a empeorar de síntomas como, claro. por ejemplo, las autolesiones. ¿no? A ver, en principio, claro, todos los tratamientos, eh, claro, contra más gravedad, pues requiere una mayor intensidad y, y tratamientos, pues, hospitalizaciones más largas, ¿no? Eh, muchas, pero yo diría que es al revés, ¿no? Que es la clínica la que te lleva a la hospitalización y la hospitalización lo que intenta, pues, es eh, contener ¿no? y, y mejorar toda esa sintomatología ¿no? que, que vemos que, que se asocia ¿no? los, los trastornos de la conducta alimentaria como decía Sara al inicio de la sesión se asocia a, a autolesiones ¿no? y, y hemos visto que con la pandemia pues, todavía más y también ideas ¿no? y de acción suicida ¿no? nosotros, nosotros hicimos un estudio en la unidad antes del covid y vimos que un 43% de los pacientes con, con anorexia que tratábamos eh, tenían ideas suicidas y un 30% se autolesionaban. ¿no? Y entonces, bueno, esto se daría para otro webinar, pero la autolesión muchas veces es un intento de regular las emociones cuando son muy intensas, ¿no? un, un intento en este caso desadaptativo, claro. Gracias. También para ti, Eduard, de Rebeca. ¿Se ha hecho alguna evaluación respecto a la función del síntoma o mejora de la percepción de bienestar referida por la persona y si es mejor o peor que otro tipo de intervención? Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, nosotros estamos en fase de, de evaluar la eficacia del, del programa y, y todos estos elementos son los que eh, tenemos que, que objetivar, ¿no? Eh, pasar medidas de autoinforme, ¿no? Tanto de la familia eh, como de la persona afectada, eh, medir ese cambio, evidentemente eh, esto es más complejo, ¿no? Que una recuperación de peso, ¿no? o, o un dispositivo al alta. Sabemos que hay recaídas, ¿no? y, y también pues lo habrán ¿no? en, en, este, en este programa. Pero yo me quedaría un poco con la idea de que este tratamiento viene a complementar, ¿no? el tratamiento domiciliario viene a complementar ¿no? los recursos que tenemos actualmente, que en casos de inicio prepuberal, eh, que también hemos visto después de la pandemia, que han aumentado de forma eh, significativa, ¿no? como el caso de, ¿no? que nos comenta Emma, ¿no? de su hija, pues este tipo de ingreso con la familia, eh, breve, eh, con una continuación de cuidados a nivel domiciliario, pues a, a, eh, ayudamos mucho a este grupo de pacientes. ¿no? Pacientes más complejos, con mayor duración de la enfermedad, con problemas asociados, pues requiere de, de, los, ¿no? de, de los recursos ¿no? que, que tenemos en las unidades específicas y que también eh, pues bueno, trabajamos para la recuperación y, y también eh, tenemos buenos resultados, ¿no? Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta eh, la lanzan a, a todos los ponentes en general, es Jesús Gutiérrez, y pregunta: ¿tenemos los recursos económicos eh, y humanos necesarios para el desarrollo a nivel estatal de este tipo de intervenciones? ¿Cómo podría hacerse? Eh, yo aquí como, como participo en, en nombre de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, casi que, eh, que me atrevería a, a decir que, que no, no, que aunque sí es cierto que tenemos... Eh, equipos y profesionales excelentes como por ejemplo son Eduardo y José, pero eh, creo que es necesario reivindicar precisamente que hacen falta más recursos económicos y humanos precisamente para poder atender la cantidad de casos de trastorno de la conducta alimentaria que nos estamos encontrando hoy en día y la complejidad de estos. ¿no? Eh, en los últimos años, eh, comparando la atención del trastorno de la conducta alimentaria actualmente con hace dos o tres décadas, pues es evidentemente mejor, pero, pero vaya, sería conveniente que, que las autoridades públicas, ¿no? los poderes públicos, pues eh, creo, eh, invirtieran más en salud mental eh, y aunque sí es cierto que desde el inicio de la pandemia y poniéndose más de relieve los problemas y las necesidades de salud mental, parece que hay mejor sensibilidad y compromiso, ¿no? Sí que sería necesario que ese compromiso se materializara ¿no? y que realmente esos recursos llegaran y se pudiera atender bien ¿no? a, a todas aquellas personas y familias que sufren un trastorno de la conducta alimentaria. Pero bueno, animaría tanto a José como a Eduard como a Emma que, que, que dijeran qué les parece a ellos. Sí, bueno, yo me sumo un poco a tus comentarios, Sara, en el sentido de que históricamente hay un déficit en la financiación de, de la atención a la salud mental en general, no, no solo en el ámbito de los zonas alimentarios, que se va corrigiendo poco a poco y que se va tomando más sensibilidad en la, en la sociedad y también en, en, los, en los gobiernos o en los estamentos públicos. De que es necesario invertir también en, bueno, sobre todo en prevención, pero, pero también en tratamientos de estos problemas de salud mental, de estos problemas alimentarios. En el campo este nuestro que nos compete, es que encima es una, es una patología, son, son unas problemáticas que, que, que afectan o que se inician en unas edades muy precoces y que realmente el, el, el, no, el no poder eh, tratarlas en condiciones o eh, llegar a la, a la curación, una curación rápida, eh, compromete pues, la, la, la, la vida y el futuro de, de, de muchas personas jóvenes, ¿no? Y son, son muchos años en los que se pierde de, de, de, en, to, en todos los sentidos, ¿no? De desarrollo académico, personal, social, eh, económico, pues, pues, porque todos al final también producimos y, y trabajamos y tal, y se, pues, se puede perder muchísimo, ¿no? Eh, pero, mmm, yo, bueno, yo espero que, que, que poco a poco haya cada vez más sensibilización en este sentido y la maratón eh, de TV3 de, de, del último año y, y otros programas apuntan en esta dirección, ¿no? De, pero bueno, todavía estamos por la mitad del camino. Gracias, José. Eh, la siguiente, y completamente de acuerdo, vaya, seguro que Eduardo y Emma, no sé si queréis añadir algo. Si no, la siguiente pregunta va dirigida a Edma y es ¿cómo se podría mejorar la atención y el acompañamiento a las familias de personas con trastorno de la conducta alimentaria? Mejorar en cuanto al acompañamiento, la verdad que en el momento que estás allí estás totalmente asesorada y... Yo creo que el tiempo que, que estás con, con la niña son 24 horas y, y es enriquecedor para las dos porque ella se siente totalmente segura contigo y la verdad que yo para mí fue casi lo mejor para luego poder dar el paso a ir al domicilio. Eh, gracias, Emma. Yo aquí aprovecharía para, para ir para casa, por decirlo de una manera, y recordar a las familias, a ¿no? las personas que se encuentran con un trastorno de conducta alimentaria que desde las entidades eh, eh, dirigidas a familias, ¿no? como por ejemplo la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, también podemos eh, acompañar ¿no? sobre todo a las personas afectadas, pero sobre todo a las familias durante todo el proceso. ¿no? Porque tanto el proceso de enfermedad como de recuperación es largo y a menudo la familia tiene que soportar pues, eh, un estrés agudo y sostenido en el tiempo y por eso llevamos a cabo eh, servicios de apoyo psicosocial, ¿no? para poder dar la mano a las familias durante todo ese proceso y entrenarlos ¿no? en, en qué hacer y qué no hacer desde casa, cómo dirigirse a la persona afectada y poder gestionar su propio sufrimiento, ¿no? que también tiene lugar eh, durante toda esta situación. La siguiente pregunta eh, va dirigida eh, a cualquiera de los profesionales ponentes. Eh, los talleres dirigidos a los adolescentes en el instituto ¿Pueden incluir el cuestionario SCOF? ¿Se considera prudente su uso? Si no es conveniente dicho cuestionario, ¿cuál podría ser? Gracias. ¿Quién se anima, José o Eduard? Bueno, el, el SCOF es un cuestionario de detección así muy sencillito de, de problemas alimentarios que se, se tendría que utilizar más bien en, en algunos adolescentes en los que se haya visto que hay un riesgo de eh, de poder tener algún, algún programa de este tipo. De forma indiscriminada quizás yo no lo, no lo administraría en esos talleres, porque sería como ya que estamos trabajando de forma indirecta esos, esos factores que influyen en la aparición quizás, bueno, vamos, como no fuera modo de juego, eh, pero quizás sería más, un uso más selectivo eh, de, de, de ese instrumento. Eso es lo que pienso. Sí, con, comparto totalmente la el planteamiento de, del doctor Soriano, eh, yo lo utilizaría más en, en atención primaria, ¿no? para, más para pediatras, ¿no? para hacer un, un cribado inicial. Y en los colegios, los talleres, bueno, ya se ha comentado, ¿no? pero hacer hincapié ¿no? en, en que no es, no es bueno eh, hacer una charla para los adolescentes y explicarle los síntomas de la anorexia, los síntomas de la bulimia porque hay riesgo de que aparezcan nuevos casos ¿no? en una charla que tiene justamente la, la idea contraria ¿no? y más bien eh, fortalecer ¿no? esos factores protectores que ya comentaba el doctor Soriano, ¿no? como la autoestima, ¿no? la, la, la seguridad personal, las relaciones eh, sociales, ¿no? las habilidades sociales eh, y todas aquellas características de alguna manera ¿no? que, que potencian pues esos eh, factores de protección y no ir al núcleo ¿no? de la comida, el peso, la imagen. Perfecto, muchas gracias José, muchas gracias Eduard. Eh, hay, han entrado muchas preguntas a lo largo de todo el webinar, pero para ser eh, respetuosos con el tiempo previsto eh, vamos a, a dejar aquí la, la ronda de preguntas, así que... Quiero recordar antes de finalizar propiamente el webinar a, a todos los asistentes que quedará grabado y a disposición de todo el mundo en la web del SOM y que allí, eh, en la web del SOM, eh, también tienen la oportunidad de, de, de obtener mucha información en relación a los trastornos de la conducta alimentaria, hay mucha información, muchos recursos y tienen también la posibilidad de, de enviar consultas y preguntas. Así que para, para ir finalizando sí que me gustaría pedirle a cada uno de los ponentes eh, que a modo de conclusión y para, para despedir el webinar, eh, nos hicieran un titular, por así decirlo, un pequeño tuit eh, para, para resumir aquella idea más relevante para ellos del, del webinar. Si os parece, lo hacemos por orden de intervención, así que si quieres comenzar, eh, comenzar tú, José. Bueno, en la línea de lo que he defendido en mi ponencia, yo, mi titular sería que. Familia y escuela son claves en la prevención de la aparición de trastornos de la conducta alimentaria y debemos trabajar para ayudarles a que se pongan en marcha esos mecanismos de prevención. A mí me gustaría dejar la, la idea de que todos somos necesarios, ¿no? todos los recursos, eh, la atención primaria la, la detección precoz, ¿no? la escuela, la familia, eh, los centros de salud mental, la comunitaria, los hospitales de día, que no solo tratemos los trastornos alimentarios en unidades específicas, sino que sea algo más eh, transversal. Y que dentro de los dispositivos, que todos los recursos son necesarios para atender a todas las casuísticas de pacientes. ¿eh? Necesitamos la intervención domiciliaria, porque hemos visto ahí un perfil determinado, pero necesitamos todos los recursos porque esta enfermedad es compleja y, y, y, y, y larga y requiere de, de un abordaje pues, interdisciplinar y hacen falta todos los recursos disponibles. Gracias, Eduard. Emma. Yo, que los padres no somos al 100% objetivos y necesitamos de esa objetividad de profesionales, la verdad. Gracias, Emma. Yo aprovecharé también para, para lanzar eh, mi mensaje. ¿no? Siempre aprovecho este tipo de intervenciones para, sobre todo, lanzar un mensaje de esperanza a las familias, ¿no? sobre todo a aquellas que están justo ahora batallando contra el trastorno de la conducta alimentaria y que, y que a veces pueden sentir desánimo o mucha frustración o pueden no ver el final. ¿no? Recordarles que eh, la, la recuperación es posible que necesita tiempo, paciencia, pero que la recuperación es posible ¿no? y muestra de ello pues son, eh, por ejemplo, personas eh, que colaboran en la asociación contra la anorexia y la bulimia ¿no? o con las diferentes unidades que ya se han recuperado completamente de un trastorno de la conducta alimentaria y que a día de hoy pues hacen una vida completamente normalizada. Así que, ánimo. Y ahora sí, finalizamos este webinar. Muchas gracias a todos, eh, sobre todo a los ponentes, a, a, a Emma en particular por compartir su testimonio, a todos los que nos han acompañado y, y recordaros por último, como os decía, que tendréis a disposición eh, el webinar eh, grabado y las presentaciones que se han usado en la web y que en la propia web tenéis mucha información eh, sobre el trastorno de la conducta alimentaria, así como de otros eh, trastornos relacionados con la salud mental. Así que os animo a visitar la web. Muchas gracias y un abrazo a todos.